Buenos días a todos. Este comunicado pertenece a una asamblea de autoconvocados y surge de la última reunión que se realizó en el departamento de Salavina, Santiago del Estero, y tiene como objetivo hacer pública la situación de eh, cientos de familias rurales en la provincia que estamos siendo eh, despojados. De nuestra no solamente de, de, la, de nuestra tierra en el sentido de la propiedad privada, sino de nuestra forma de, de vida. Por eso recurrimos a, a, en realidad a todos los compatriotas, a buscar el, eh, el apoyo de los compatriotas, pero principalmente de todos aquellos que están vinculados a la, a, a la tierra, sea desde la producción, sea desde el arraigo, eh, sea desde la propiedad privada, el comunicado refiere puntualmente a, a una serie de hechos que nos hemos animado a, a denunciar que en realidad forman parte de una sistematicidad para, para el despojo. Están todos los mecanismos afilados para que esto suceda. Eh, tenemos por un lado actores como la democracia vía campesina, eh, apoyados por desde eh, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por supuesto, hasta el Ministerio de Agroindustria, porque en realidad la subsecretaria de la Agricultura Familiar eh, eh, es, era una secretaria dependiente de, de agroindustria hasta hace poco, ahora se hizo un instituto en, que depende directamente de Jefatura de Gabinete, pero no son los únicos actores, si bien son los más violentos con los que tenemos eh, causas que nunca van a avanzar, con heridas de arma de fuego, eh, rotura de cráneos, eh, después tenemos todo el resto que son actores vinculados al poder político, que esto es lo más pesado eh, realmente. Eh, directamente aparecen, en, figuran en Catastro como poseedores, personajes que ahí se mencionan, algunos de los personajes de los que ahí se mencionan, en tierras que eh, son, eh, convengamos que Santiago del Estero eh, vive de eso y de la irregularidad dominial de las tierras. Está, eso está también eh, contemplado en esta estrategia de, de despojo. O sea, existen muchísimas eh, instituciones y muchísimos cargos creados para regularizar la tierra y la tierra de los campesinos no se regulariza. O sea, no, en la mayoría de los casos son muy pocos los que poseen las escrituras. Eh, entonces este, recurren a cualquier... Eh, Cualquier variable, ya sea hacer una vivienda social en un campo puntero para poder apropiarse del campo desde una supuesta posesión, eh, realizan eh, prescripciones falsas, eh, compraventas fraudulentas. Eh, por ejemplo, el recurso de la ancestralidad también este, lo utilizó López Azogaray, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Eh, aduciendo que él es heredero de un, por una merced real de su tata, la tía, y así despojó a 13 familias campesinas que sé que no necesitaban de nada ni de nadie para vivir eh, y mandar a sus hijos y darles incluso una educación terciaria viviendo de sus de su producción agricultores y crianceros eh, la mayoría no tenía títulos, si sí vivía bajo las condiciones que establece la Constitución Nacional hace 150 años, eh, y el caso de don Manuel Ardiles es emblemático porque sí poseía títulos de propiedad de 1977, escritura pública, y también eh, es despojado de su propiedad por este juez. Eh, las órdenes, lo único que podemos conseguir nosotros yendo a la justicia eh, en contra de las organizaciones este, delictivas, es una orden de no innovar después de mucha, mucha, mucha presión, a la que eh, se hace caso omiso, el MOCASE va, eh, se instala igual y no deja entrar ni a la policía. Eh, justamente el, en el mismo momento que nosotros teníamos la asamblea, Salabina, eh, nos enteramos al otro día por las redes sociales que en uno de los galpones usurpados por esta organización estaba de visita el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? legitimando eh, en una propiedad usurpada una vez más al mocase vía campesina. Eh, estamos en problemas graves y necesitamos por favor de, de su solidaridad eh, mínimamente desde la difusión. Muchas gracias.